Bueno, amigos pescadores, hoy la tendencia es la pesca de pejerrey con rotativo. Y en el mercado hay una gran gama de productos y de cañas para ese tipo de pesca. En el pez gordo van a encontrar todo un surtido muy, pero muy amplio de las gamas de caña para pesca con rotativo. Son las líneas de cañas Feder, son todas enchufables. Cuentan diferentes mangos de goma, mango de corcho. Este, Todos muy buenos portarriles, punteras intercambiables. La gran mayoría tienen ese, ese sistema de, de enchufe de las cañas. Vienen dos punteros, tres punteros, un puntero, en general. Y en el pez Gordo tienen todas las marcas. Por ejemplo, la Lila Albatro es una caña muy linda, de muy buena acción y no tan cara. Tiene la línea, la Silver side Esta caña que hizo Furón en la temporada, que es la Gama Manila en todas las medidas 4 metros, 4 metros 20 también viene con dos punteros como pueden observar ustedes acá otra de las líneas de caña es la Alivio los tres modelos de 330, 360, 390, 427 Alivio de Shimano es una caña fabulosa tiene muy buena acción, muy buena clavada esta se la mostré en una oportunidad pescando en la cancha es una caña ideal ya para tenerla Recuerden que anda muy bien para la pesca con rotativo. Después, no podemos dejar afuera lo que es Fallestar. Fallestar está toda la línea Fallestar con todas sus medidas. Es una, una, de, las, una de las cañas que hizo eh, hincapié y, y arrancó primero lo que es cañas enchufables. Y hoy se fue modernizando y está teniendo toda la línea de alta gama que es sensacional. También, otra de las cañas bárbara es la. La Tech que viene con bueno, el mango, se saca un tramo, se puede hacer de 3 metros 30, de 4 metros, puede usarla para una pesca de, de río, de laguna, tiene muy buena acción, muy buena clavada, tiene la clavada muy parecida a lo que es una telescópica, ¿tendés? O sea que es una caña fabulosa para ese tipo de pesca, se saca un tramo, puede usar en la dos, las dos versiones. Es una caña que hoy está muy buen pero muy buen precio y viene con la versión de un puntero o de tres punteros o sea todo lo que es caña enchufable pueden pasar, nos pueden llamar, nos pueden mandar un whatsapp y le decimos la calidad, los productos y los precios, recuerden que el hock en el pez gordo es todo el año.